tema, salud pública cierra matadero municipal de San Francisco de Macorís por falta de higiene. Bien hecho. Bien. Muy bien. Autoridades de salud pública cerraron temporalmente el matadero municipal por incumplimiento a las normas de higiene. Sobre este particular, el alcalde Siquio N.G. de la Rosa dijo que han estado trabajando en las circunstancias que afectan al matadero de esta ciudad y que ha dispuesto al encargado del Departamento Jurídico del Ayuntamiento que dé seguimiento a la situación. Contactamos a una fuente confiable de salud pública quien nos informó que por varias ocasiones las autoridades municipales fueron notificadas por la insalubridad que impera en el matadero y que éstas no hicieron ninguna mejora lo que generó que una comisión de Santo Domingo, en su más reciente visita, se viera en la necesidad de cerrar el lugar hasta tanto no se cumpla con la Ley General de Salud Pública. Bien hecho. Pública. Correctamente hecho. Muy bien, esas señores han sido las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el cierre del matadero municipal de San Francisco de Macorís por incumplimiento a las normas de higiene? Esa es la pregunta. Vamos a recibir de ustedes la respuesta que tengan y la opinión alrededor de dicha pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Saludo a Yerjan, la antigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Francis, a Buen todo día. el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Francis, adelante. Bueno, me han escuchado entre bastidores decir, bien hecho. En bastidores no, tú lo dijiste en público. No, porque tú estabas... No, no, en público. Ah, bueno, en público, público sí. En micrófono, sí, sí. eso se vio. Eso <risa> no, lo que pasa es que se yo Yo pensé que no se oía. No, no, pero claro que sí. Tú estás frente a un micrófono, ¿qué pasa? Bien. Pensé que no le estaba... De la radio, de que, que, que, Entonces, no mira, <risa> amado y amable evidente, ciertamente debo reconocer la ausencia de voluntad en las cuestiones propias del ayuntamiento. Y tengo que decírselo así crudo, porque le cae directamente a mi amigo. Siquio NG de la Rosa, quien trato de orientar de la mejor manera. No es posible que se llegue a estos términos cuando es una responsabilidad directa del ayuntamiento, como es el caso de los cementerios, de los parques, de los mercados y demás. Y sobre todo el tránsito, porque aquí hay ausencia de planificación de tránsito, porque hay un director quizás ahora lo vi que estaban haciendo señalizaciones, pero yendo al matadero, ¿usted sabe lo que implica esto? Que yo soy un crítico, desde que se instaló la carnicería en la Avenida Libertad, próximo a la Olimpia, que no debe de tener matadero, porque no están en las condiciones, porque cuando se sacrifican esos animales, se sacrifican en la calle, y se, ¿quién, a, la sangre va donde quiera, al barrio, a la cloaca, que no debiera, sino que todo el animal de consumo se sacrifique en el matadero. Esa es la ley. Por el Salida a Tenares, por allá, eh, en unos terrenos, se hizo un... Ustedes vieron, eh, me ponen la imagen del matadero, que no hay razón. ¿Por qué? Porque el propio... Eh, el, propio ganadero que usa esto, incluyendo los supermercados de aquí, porque lo conozco, porque nosotros cuando en el supermercado El palacio se criaba y se sacrificaban en el matadero y se pagaba un importe para eso. De hecho, debe de tener un sistema de refrigeración que le permita a quienes utilizan los servicios, tener sus animales y que la cadena de de frío no se rompa para que llegue al mercado, al consumidor en condiciones adecuadas ustedes habían pensado en el matadero en estas características verdad que no, se desconoce pero hay una cadena de frío que debe de estar conectada desde el matadero hasta que sea transportado por los interesados a los supermercados o a las carnicerías las carnicerías no debieran de tener un lugar de sacrificio como lo tienen en la libertad. Eso es... Y no han podido autoridad, nadie, porque aquí todo es manga por hombro. Pero con respecto a lo que nos ocupa, está correcto de que una institución de salud pública haga lo propio y esté al tanto de adecuar, porque ha, ha debido de estar el presupuesto para sostener el matadero. De lo contrario, no critiquemos... Si sacrifican en un patio, si sacrifican en la calle, si sacrifican a donde bien. le dé la gana, los animales que debe ser gracias, de consumo gracias. masivo. Muy bien. Eso me molesta, bueno, saber que son reglas. Ayer, casualmente, ¿verdad?, no era el tema de central del programa, nosotros hacíamos referencia a que Salud Pública, aquí en la provincia de Duarte, había cerrado algunas... Compañía de estas que venden agua, uh -huh. famosísima alguna de ellas. Sí, por eso es otra que hay que. Sí. Y conversaba con el director provincial, el ex director provincial, Luis Rosario, y él me explicaba: mira qué pasa, Yerjan, me decía él. Tú vas a esos lugares, le adviertes que tienen eh, situaciones ahí que riñen con la ley, le das 15 días para que lo regulen. Tú pasas en 15 días y lo tienen igual, entonces hay que cerrarlo. Y eso es lo correcto. Sea quien sea Si el matadero no estaba cumpliendo Con las normas de higiene Bueno, con lo que dice la ley de salud pública Con lo que establece, ¿verdad? Con lo que se le con lo, con, con lo que le, se le exige a un matadero Entonces había que cerrarlo ¿Qué es lo penoso? Que no es la primera vez que se cierra el matadero Aquí en San Francisco de Macorís No estoy hablando de la gestión del alcalde Siquio NG de La Rosa No, en otras ocasiones no, no recuerdo bien la fecha y por eso no voy a hacer mención de eso, escuchamos eh, a través de los medios de comunicación también el cierre de, del matadero por situaciones similares. Y eso es lo penoso, que aquí eh, entre una institución del Estado y otra institución del Estado se están cerrando eh, servicios precisamente porque alguien no cumple con lo que tiene que cumplir, señores, y tenemos que comenzar a exigirle, ahí tienen que, tienen que rodar, Cabeza, en sentido figurado, ¿eh? Oh. Sí, porque la responsabilidad de un... Alguien hay que cancelarlo, por Dios. Porque se supone que si hay un director de ese centro que debe cumplir con ciertas normas y no lo está cumpliendo, entonces esa persona no está apta para estar ahí. Y si era que él no podía hacerlo porque no se lo permite el sistema, entonces debió renunciar. ¿Qué es lo que yo iba pidiendo aquí? Si un funcionario está en una posición, por ejemplo, como el caso de... Miguel Seara Hatton en medio ambiente que el país entero quemándose, hay problemas en medio ambiente por, por doquier. Si el tipo no puede resolver, por pues suerte eso. Incluso escuchaba a Ricardo Nieves diciendo, eh, desafiando. Y le incluso le dijo él: le, me voy a permitir hoy faltarle respeto. Y lo mandó a renunciar. Cuando usted no puede resolver en una posición, renuncien de ahí. O cumpla con lo que tiene que cumplir. Él le está en otra cosa. Mira, eso es difícil. Pero bueno, Fulvio, adelante. Bueno, doctor. Sí, sí, claro. Bueno, hay que hablar mucho de eso. San Francisco de Macorís, ciudad del nordeste. Provincia Duarte, provincia declarada culturística. Ley 0823. Qué cojodía que está ¿Cómo es? ¿Cómo Debe de ponerse a la altura de las exigencias. San Francisco de Macorís es el primer gobierno municipal de la región. Todos los funcionarios, empresarios, ciudadanos, deben de ponerse a la altura de las exigencias para poder entonces tener una sociedad más inclusiva más acorde con los nuevos tiempos. Esto del vertedero simplemente es vergonzoso. De, del matadero. De, de, del, ma, del matadero. Esto del matadero es sumamente vergonzoso. ¿Qué es lo que hace el matadero municipal? Bueno, se supone que los sectores que comercializan carnes, productos cárnicos, van a ese lugar a sacrificar a esos animales bajo los estándares de calidad y luego lo llevan hasta su lugar de expendio en condiciones apropiadas de salubridad, llámese la cadena de frío, llámese la limpieza. Y esto del matadero es simplemente vergonzoso, asqueroso, que esté pasando... En estos momentos, en el siglo XXI y en estas condiciones, que tenga que venir de Santo Domingo una comisión de salud pública a cerrarlo. Bien cerrado y vergüenza que debe de dar. Ahí tiene que estar bajo los estándares de exigencia de salubridad, porque es de consumo humano que estamos hablando. Y ahí se puede dar una cadena de contaminación, que nos contaminemos la mitad del pueblo de San Francisco de Macorís. Eso no es cosa de niño ni de juego. Eso ayer, tiene que estar en condiciones de salubridad de, eh, eh, superiores a todos. Ayer hablábamos de bacterias en un centro donde se llevó a la vida de 34. Claro, claro, claro. Esto entonces, sería masivo. Sitió. Entonces, ahí, eso no es de, de consultoría jurídica. Ahí, ahí tiene que haber, Francis, en este lugar, una cámara... De recepción Total. De, de las osamentas que ahí concluyen, pero sí. también un tratamiento a calor, un tratamiento químico también debe de haber ahí, en cámaras sépticas bien apropiadas y que los residuos que van a una eh, área de depresión que, que se llama cañada, que no sean residuos contaminantes de esas aguas que cruzan por ahí atrás. Y toda la área ahí bien pintada, bien bonita, remozada y también espacio de frío. Y eh, si no tiene recursos hay que buscarlo donde sea, si no, bien cerrado. Bien, gracias Fulvio Bueno, miren, eh, lo de que hubo que cerrar el matadero municipal a mí no me llama eh, mucho la atención. Eso es siempre, eso es cada rato, Exacto. doctor. Exacto, porque a cada momento y sobre todo en esta en, esta, eh, eh, eh, en este gobierno encabezado por uno de los hombres más incapaces que ha tenido San no, Francisco de Macorís, déjame terminar, no, uno de los hombres así. más incapaces que ha tenido no, pero, San Francisco pero, de Macorís en el manejo, es amigo, en el manejo. no, pero yo no, pero claro que sí, que es incapacidad, es no, incapacidad no, de Siquió, es incapacidad de Siquió, es de de Siquio, de Siquio NG, lo que está pasando en el ayuntamiento, porque no, solo el, no es solo el, el, el matadero municipal, pero todavía hay una hay, pero es, todavía es peor. Fíjense que es, lo que es lo más grave de todo esto. No es que el matadero lo vayan cerrado, porque como dice Fulvio, no es la primera vez. Lo grave de todo eso es la actitud de irresponsabilidad del síndico cuando se aborda y dice lo que dice. El diminor, que es el lenguaje corporal de la gente, eso es algo que hay que chequear. Oigan lo que dice el síndico. Si, esta, si esto que está aquí escrito es exactamente lo que pasó, oigan lo que dice. Sobre este particular, el alcalde Siquio NG de La Rosa dijo que han estado trabajando en las circunstancias. ¿Qué significa eso? ¿Sabe lo que está diciéndole a la ciudadanía? Oigan, yo no me he metido jamás en ese tema del del matadero, porque él ni siquiera sabe cuál, qué es lo que está pasando en el matadero. Cuando él dice la circunstancia, es una expresión totalmente genérica que no define absolutamente un aspecto concreto de nada. Ese es el diminor de, de ese es el lenguaje corporal que está mandándole el, el síndico Siquio N.G. de la Rosa que afectan al matadero de esta ciudad y que ha dispuesto al encargado del departamento jurídico. Yo me imagino al abogado que está allá con una escoba barriendo el No, no, no. <risa> okay. es, para, es para la, la observación ¿Qué y cierre. Sí, la pero ¿Qué legal. significa eso? Que a él no le importa que esté cerrado o esté abierto, porque a él lo que le interesa es que este muchacho, quien sea, que esté ahí, no sé quién está, vaya y eche el pleito y hasta que consiga a través de la posibilidad de... de, de, ¿De negociación? Sí, de llegar a, ¿De a ciertos ciertos acuerdos, ¿verdad? Para no, pero, e evitar no que se hablar. mantenga cerrado y que lo abran. Óigame, óigame, la verdad que Siquio es el síndico más irresponsable que nosotros hemos tenido. Carajo, qué lamentable. Mira, mira eh, la, la importancia de que tiene esto es como una especie de alarma que el propio psiquio tiene que advertir y, y asumir, es asunto de administración. La administración tiene que dar cumplimiento a normas que les pide salud pública para poder resolver el impasse. Obviamente ahí participa el consultor jurídico para ver la, la, la, la actuación de salud pública frente al ayuntamiento y el ayuntamiento frente a salud pública respecto a las condiciones en que se encuentra el martadero siendo esto una de las de, las, de los departamentos de obligación de administrar de conservar de mantenimiento está obligado a restablecer el servicio porque esto afecta como dije Bien. el negocio de los supermercados que venden y establecen a través de, esta, vamos a, de esta plataforma del, del, ¿cómo se llama? del matadero, su servicio de venta de carne Vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, equipo. Buenos días, Fulvio. Buenos días, buenos días, días Amado. Buenos días, Francis. Buenos, buenos días, días, y a toda la gente. Adelante con el tema, Carolina. Señores, sale la información, según esta fuente, que dice que le habían advertido al ayuntamiento sobre las condiciones en que estaban y que debían de mejorar y que ya como consecuencia final, la acción es cerrar el matadero, te dice que hay un problema. Hay un problema en la gestión, hay un problema en la agilización de hacer las cosas. Incapacidad del encargado, del alcalde. No sabemos qué pasó. Lo que sí es que hay una situación que se debió resolver hace tiempo, no esperar a que se cerrara. Esto manda un mal mensaje y sería bueno recibir la información oficial, tanto puede ser del señor David Díaz, que es el encargado ¿verdad? de relaciones públicas del ayuntamiento, o del mismo Siquio que siempre ve el programa, porque llegó al punto de que debieran de cerrarlo. ¿Qué pasó ahí? Señores, estamos hablando de un tema de salud pública. Estamos hablando del consumo de las carnes de muchos franco Estamos hablando de un producto que llega al mercado, no conozco bien la cadena de, de distribución, a los mercados, a los colmados, pero el, el tema final es las familias de San Francisco de Macorís. Es si no está. hay un nivel de salubridad, de higiene, de limpieza, de las condiciones adecuadas en este y eso involucra, Carolina, local, a medio ambiente, porque hay también contaminación de <ríe> malos olores. Sí, y totalmente. Es un asunto también de medio ambiente. ambiente, medio ambiente, salud pública y la gestión municipal. Por Dios, esto no deberíamos nosotros ni siquiera estar hablando. No, y voy. estamos hablando de un tema como básico, esencial claro. del manejo de la alcaldía de garantizar que esté en buenas condiciones Estamos hablando no es posible de de es inaceptable es la palabra, es inaceptable que haya tenido salud pública y que haya venido comisión de la capital que le hayan advertido y que lleguen a un momento en que debieran de cerrarlo nosotros necesitamos saber, Francis, Amado Fulvio, Yerjan amigos televidentes qué pasó ahí lo primero es ...que no estaban trabajando de manera adecuada. Es lo primero. Deja de eso. Lo segundo es... Porque si fuera dejadez de qué? De, de, bueno, de la, de la administración, no, pero porque está dando la razón pero a mí. Sí. No, pero yo es lo que voy a decir. Si ese fuera de jadez, jadez. No, no, no, el no. no defender al síndico y después lo ataca. Si no, no, jadez, no, no hablando Frank. de la gestión, pero en la persona del alcalde. No, no podemos... Es permitir. que yo no le estoy diciendo a él. A, a, a, a Siquio que es un tal por cual. Yo no yo le estoy diciendo que es un irresponsable. Oye, y eso es personal. Eso es irresponsable en sus funciones. Yo no le estoy diciendo que es esto aquello, no, voy no malo, que es lo que voy a referir. yo le estoy reclamando como ciudadano Franco Macorizano, a quien la ciudad eligió para eso que no ha hecho absolutamente nada eh, eh, correctamente en su trabajo ¿no? mira, si, si fuera dejadez de que no se pintó una calle, por poner un ejemplo pero estamos hablando de un tema de salud pública claro. tú sabes la cantidad de gente que puede haberse infectado o hasta muerto por bacterias pero que claro, se den ahí, claro. óyeme es gravísimo, la carne y hasta oh, por el, claro. estar alrededor del matadero, Sí, vamos a ver Buenos, Pero, días. Bueno. Buenos, días. Buenos días, mi querido equipo. Buen día, mi eh, Eso llegó que, sinceramente, aquí pasa en República Dominicana esto, porque uno va y vota por un tal partido o por un candidato, y, y sabe lo que hacen, como los lo presidentes lo, o el mismo partido, se sacuden, porque ellos deben de darle seguimiento, ¿me entienden? Entonces, a veces los cargos se hacen como personales, y entonces quienes sufrimos somos la, la, la ciudadanía. ¿Y cuál es el deber? lo político por ejemplo, ahí está Fulvio, ¿cuál es, su, cuál es el deber de ellos? Siempre se lo he dicho, supervisar, y el que, en, por ejemplo, en otros países que no funciona pues lo votan y punto. Así es. Bueno, bueno, yo pienso, yo, yo pienso, mira, yo pienso conversar con Siquio hoy de este tema, porque son cosas que no debe la administración permitir, porque eso está basado en una gestión público privada en no razón de que desde que se remodeló <risa> yo no me no río porque decir. me acuerdo del, del cómo se llama de, de, de Adoni el que quiera perder su tiempo que me aconseje <risa> sí Francis pero que no debiera de permitir pero que estamos hablando que no, no él va a tener que escuchar. un día no fue que se le dio un día Francis, no, no, no. este es un proceso de que ya es? te contactaron bien, bien. O sea, ya hay un proceso de que te conectaron. No, no, de hecho hay un invitaron. problema de gestión Mira, ahí. hay un problema de gestión Y dejar que te Mira, lo cierren Óyeme, hay un problema de gestión Primero, yo sé que no están las personas adecuadas No están las personas adecuadas al frente de eso Porque son puestos políticos El ayuntamiento siempre y hasta que nosotros nos transformemos la visión de lo que son los ayuntamientos, que son verdaderamente los gobiernos municipales, seguirá pasando cosas como esta. Los mismos alcaldes terminan siendo devastados. Por los, si gestores, por los propios gestores, por los propios gestores que no le ayudan a hacer su gestión. Si porque no vamos a pedirle que el alcalde este esté sentado allá en el matadero, el, ¿verdad el, que en no? En media muchacho, hora. Un segundo, amado, sí, un segundo. Sí, si nosotros tuviéramos sí, representantes de los supuestos grupos populares, estuvieran y, de y debieran cosas? estar solicitando un informe al ayuntamiento sí. y una rueda de prensa. No, pero yo, eso no, ah, no, pero eso yo eso no provoca huelga, ni provoca paro.